Muchísimas gracias hoy, nosotros nos encontramos en el Palacio de Miraflores donde en estos momentos se está manteniendo una reunión con el Presidente Chávez la ex candidata presidencial de Colombia y liderada por las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Ingrid Betancourt que en estos momentos está manteniendo una reunión con el Presidente Chávez esto en el marco de lo que sería su gira por todos los países de Latinoamérica en agradecimiento en primera parte por lo que sería su liberación y también para pedir apoyo también para las personas que aún siguen en manos de las FARC. Como podrán observar en las cámaras de Venezolana de televisión en estos momentos, la candidata la ex candidata presidencial Ingrid Betancourt está manteniendo una reunión con el presidente Chávez cuando también se encuentra el canciller de la República Bolivariana de Venezuela Nicolás Maduro y el ministro de Poder Popular para la Comunicación e Información, Jesse Chacón. Recordemos entonces que la ex candidata presidencial Ingrid Betancourt ha realizado visitas de cortesía en lo que serían los gobiernos de Bolivia, Ecuador, eh, Brasil. Argentina y Perú. Entre las cosas más resaltantes que ha dicho la liberada por la FARA Ingrid Betancourt, ha recalcado que no es viable que se realice otra vez lo que sería la operación jaque o que se realicen otras um, operaciones con las armas. Más bien, lo que, lo que está buscando esta ex candidata presidencial es el diálogo con estas personas para que de manera pacífica sean liberadas estas personas. Esta es la información entonces que manejamos de aquí al Palacio de Miraflores y con esta retornando a los estudios de estudio la noticia. Adelante.